Buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados, hoy vamos a platicar de lo que fue la reforma eléctrica, el, este rechazo, muchos le llaman, pues eh, sí, fue una derrota para Morena, para la 4T... Bueno, el discurso del presidente seguramente usted ya lo escuchó, pues está sumamente molesto, eh, llama vendepatrias a todos aquellos diputados que dijeron que no a esta reforma. Entonces, precisamente una de esas vendepatrias la tenemos aquí vía telefónica, Genoveva Huerta, diputada eh, federal de Acción Nacional Poblana, quien vivió en carne propia, pues todo este evento que. Muchos lo consideran histórico. Eh, Genoveva Huerta, ¿cómo estás? ¿Te sientes vendepatrias? Mi querida Erika, antes que nada, qué gusto escucharte. Y por supuesto que no, al contrario. Muy orgullosa de lo que ayer pasó. Es la primera vez que eh, se notan los contrapesos, que no es oficialidad de partes en la Cámara de Diputados, fuimos muy claros eh, en nuestro posicionamiento desde un inicio desde octubre que llegó esta eh, reforma constitucional y la verdad que como te decía nos sentimos muy orgullosos de haber defendido a México de que también y también reconozco a nuestros compañeros del PRD y del PRI que logramos juntos lo que creían muchos que no iba a ser posible defender la constitución y también como lo hemos dicho, o lo he dicho en otras ocasiones, la patria no es Baclet, la patria no es el, el Ejecutivo, eh, ayer lo que escuchamos es que todo el mundo defendía a su jefe, eh, es decir, al Ejecutivo, no de, no nunca escuchamos en los argumentos la defensa del medio ambiente, del futuro de nuestros hijos, todos estaban preocupados por quedar bien con su jefe político, entonces... Eso me parece mucho más claro. Los ciudadanos son muy listos también. Pues lo pudimos ver con la revocación de mandato. Ya no nos ven la cara fácilmente. Y pues lo que hicimos fue defender la Constitución, que no se le meta a mano solo por meter, metérsela y además, pues sin ningún beneficio para los mexicanos. Claro. Ok. Oye, eh, eh, Genoveva Huerta, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti como política...? Como, como mujer, eh, eh, el estar en este evento que muchos consideran histórico. ¿Te sentiste presionada? Este ¿Fue fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Cómo fue para ti vivir esto? Pues me da que fue una gran experiencia. Eh, formo parte además de la comisión. Fui propuesta por mi grupo parlamentario Para Hablar. Solamente que ayer pues, terminó mucho antes eh, parte de, los, pues, de las argumentaciones que teníamos. Duramos 12 horas ininterrumpidos Qué eh, en el debate. Eh, me siento, como te decía yo, muy, muy contenta. Hubo muchas presiones. Eh. Sí nos intentaron comprar. Nos, a muchos los amenazaron. Eh, llegaban con ofrecimientos. Y nosotros, tus servidoras, siempre fue muy clara. Eh, tengo una convicción muy clara eh, después de, de escuchar a tantos especialistas cerca de 40 días en este parlamento abierto donde escuchamos eh, en pro en contra, de parte de ellos pues siempre iba gente de, de la burocracia ¿no? Eh, de este lado iban investigadores eh, profesionistas que hablaban y decían, es que esto no se puede votar, esto está terrible, va a crear un monopolio Va a subir el CO2, la contaminación del 10 al 15%, va a quemar el futuro de nuestros niños y después de analizarla, por supuesto que no podía aprobarse y me sentí muy, muy contenta, ¿no? Eh, después de la votación cantamos el himno, nos sentíamos muy orgullosos, nos sentimos todavía muy orgullosos de que a pesar de, pues, esta, querer comprar conciencias de estas amenazas, la verdad es que sí estuvieron muy subidas de tono, ¿No? Las amenazas, y no me refiero solamente a las en línea, ¿No? Las de en redes sociales. Afuera teníamos todo un cerco de pues de gente muy de ellos que estuvo desde un día antes y queriendo por supuesto pues amenazarnos y que no que no entráramos, que nos diera miedo entrar a la cama de diputados, por supuesto que nosotros llegamos mucho mucho muy antes, eh, nos quedamos ahí, me quedé en mi oficina, y pues ahí estuvimos, mi querida Erika, mi querida amiga, defendiendo. Muy, se, de verdad que se sintió un gran compañerismo, nos sentíamos muy contentos, también muy respaldados por una gran parte de la sociedad. Déjame decirte que eh, hubo muchas personas que nos incluso nos decían, eh, oigan, ya comieron, les mandamos algo, eh, oigan, este los estamos vigilando, no eh, por favor voten por los mexicanos. La verdad es que se vivió algo que no habíamos visto Lo platicábamos en, hoy en la previa Porque hoy tuvimos, también tuvimos sesión Que a, se rompió el rating de, de, de, del, del canal del Congreso Porque como nunca había gente Pegada a la televisión Como si fuera un partido de fútbol sí. están pegados a la televisión Viendo el momento en el que se fuera a votar Y después A, a, a la par que iban cayendo ¿no? Los votos, la gente estaba súper atenta Y te, les decía a algunos compañeros tardaban en votar, oye, te estamos observando, ¿qué onda con tu voto? La verdad fue muy emocionante, ya por ahí de la medianoche eh, se terminó la votación, sí. logramos defender la constitución, ellos no lograron eh, la mayoría calificada que eran trescientos votos, y en ese mismo momento nos avisaron que estaba llegando la eh, una iniciativa de litio para crear pues un, una dependencia que ahora se hiciera cargo de la extracción y ...todo lo que tiene que ver con el tema del IT. Ajá, de acuerdo. Oye, Genoveva, eh, comentaste algo, a ver, nos presionaban, nos quisieron comprar. ¿Cómo es esto, eh, Geno? Porque, pues, para nosotros, para la mayoría de los poblanos, me quiero centrar en Puebla, pues, o sea, para, eso, para nosotros es un mundo desconocido, pero tú que estás ahí, que lo, que lo has vivido, ¿no?, ya desde hace muchos años, pero sobre todo ahora... ¿Cómo, ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo te presionan? Pues, ¿Cuánto te ofrecen? ¿Cómo, cómo es esto? Pues mira, en mi caso llegó una persona y me dijo, oye, traigo instrucciones de más arriba, no sé qué era más arriba, eh, necesitamos tu apoyo para la reforma eléctrica y te podemos cambiar la vida así, tal cual, y, y tan, wow. tan normal pareciera, ¿no? Ajá. Y por supuesto que ni siquiera pregunté más datos, lo, lo primero que hice fue, no, jamás, y, inmediatamente yo le avisé a mi coordinador y a mi jefe nacional, a Marco Cortés, sí. pues para que estuvieran atentos, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido que pasó con muchísimos, por lo menos compañeros míos del PAN, o bien los amenazaban de, oye, eh, te podemos hacer esto, te podemos hacer el otro, como eh, tu voto. ¿Cómo, ¿cómo te amenazan con tu familia, robándote, eh, eh, secuestrándote? Ah, no no sé, o sea, estoy, vaya, este hablando en voz alta. ¿Cómo, cómo, ¿cómo te pueden intimidar? Eh, a ver, eh, sé que a varios los buscados les dijeron, "Te podemos meter a la cárcel, te podemos inventar", recuerda, ¿no? Eh, sobre todo aquellos que ya fueron funcionarios de otros niveles. Tuvimos un compañero que a su casa llegaron personas, bueno, les mandaron personas desde muy temprano, el día sábado, llegaron a su casa y no, pues se pusieron muchos coches, sus vecinos fueron los que le hablaron. Él ya estaba en la cámara, pero llegaron, él, él es del Estado de México, es un diputado del Estado de México, que llegó muchísima gente, han de haber sido como 200 personas afuera de su casa gritando: eh, esto que tú me decías, vende patria, si muere. Imagínate su domicilio particular, no te estoy hablando de su oficina, claro, claro. su domicilio particular. El miedo, sobre todo a su esposa y a sus hijos, de oye, ¿qué está pasando aquí? Estos se alborotan, abren la puerta y nos, nos linchan, ¿no? Claro. Cuando... Y es precisamente parte o el resultado de la polarización que, lamentablemente, el que debería estar uniendo a los mexicanos y trabajando para que todos eh, nos vaya bien, lo único que está provocando todos los días en sus mañaneras pues es la división de los mexicanos. Claro, eh, incluso bueno quienes estuvimos ahí asomándonos a la, pues a este evento ¿no? nacional, eh, eh, se veían de repente muy enojados, los ánimos muy ríspidos, no, o sea mucha polarización. Esto realmente es así, o sea sí lo viven así, o sea realmente sí se enojan, sí se, o sea sí está el, el furor o sí lo tienen ya controlado, de alguna manera son políticos profesionales, muchos los que están ahí, ¿cómo, cómo, cómo es esto para ti, Genoveva Sí, sí estaban los ánimos muy calientes, eh, ellos efectivamente iban muy enojados, la verdad es que yo creo que creían que sacándonos de nuestras casillas, porque eh, sobre todo contra el PRI se fueron, déjame decirte que en la cámara estamos sentados nosotros, viendo de frente, estamos eh, de lado de un extremo y Morena está del otro extremo y el PRI queda en medio. Okay. Entonces eh, el PRI tiene cercanos a los de Morena. Iban, de verdad, los diputados de Morena a gritarle a, a Lito, a Moreira, que es el coordinador y el presidente del partido del PRI, así a gritarles, bueno, casi, casi eh, un beso les daban, les está, los cercanos que estaban y estaban gritándoles y gritándoles montonal de cosas me queda claro que los quieren sacar de sus casillas. Con nosotros ya no tanto, ya de, nosotros fuimos súper claros desde primer momento, como te decía, desde que eh, tuvimos oportunidad de leer esta reforma, dijimos, no, no vamos con ella. Pero con ellos sí estuvieron muy, pues muy, muy groseros. A, a nosotros se nos dio la indicación, cálmense, no se vayan a calentar los ánimos tenemos que aguantar porque esta era una carrera de, de campo traviesa, ¿no? Entonces ya sabíamos que nos que iban a, a tener prácticas dilatorias para desesperarnos, ¿no? Y digo, tal es el caso que fueron 13 horas ininterrumpidos de sesión, ¿no? Claro. Ya estuvimos, sí, fueron muy, muy groseros, ¿eh? Incluso no solo groseros, sino además irrespetuosos, muchos llevaron uniformes de CFE, me parece esto terrible porque en lugar de hablar de pues de la dependencia denigran el uniforme y ahí estaban paseándose este por todo el, por todo el pleno, eh, burlándose, gritando, gritando a la edad un montón de incoherencias. Cuando ellos subían a tribuna, todos los argumentos de verdad eran ideológicos y defendiendo a su jefe, es decir, a AMLO. Sí. Nunca hubo argumentos técnicos que trataran como de convencer a alguien y mucho menos, como te decía, nunca pensando en los demás. Era Quedar bien con Andrés Manuel, ¿no? Para que al rato no, no, no los vayan a dejar de saludar como a Noroña en un evento. Claro. Oye, fíjate que Nelly Maceda Carrera, ella es diputada también federal poblana y mandó hoy un boletín a, a todos los medios. Y este, eh, ella titula en su boletín que Puebla tiene ocho traidores a la patria y te menciona a ti de manera directa, ¿no? Y bueno, y comenta que es una vergüenza y así, ¿no? O sea, muy, muy en la tónica del de presidente. Bueno, pues ella eh, eh, haciendo estos, estos comentarios, pero ya personales. Eh, ¿cómo, ¿Cuál será la postura de ustedes? Incluso, bueno, te lo pregunto a ti en lo personal. Eh, parece ser que eh, este tipo de situaciones pueden dar pie a ya un pleito ya de tú a tú, de diputado a diputado y de señalamientos como, como estos que repito, este es un boletín de esta diputada del PT eh, ¿Cuál cuál es tu, tu opinión al respecto, Genoveva? Pues mira, creo que ellos no entienden que estamos en una democracia esto no es eh, como en otros países donde se hace lo que diga una sola persona Estamos en una democracia donde a veces se pierde y a veces se gana. Ellos no entienden, como te decía Andrés Manuel, cuando no gana quiere arrebatar. Y esta terrible, este terrible boletín o la rueda de prensa que salió a dar Mario Delgado y Citlani que es la secretaria general de Morena, donde dijeron, es que son vende Y nosotros, de verdad lo digo bien claro, la patria no es Basles, porque el objetivo de la reforma era darle todo el poder a Basles. Y digo, los poblanos tenemos... <ríe> En mucha memoria y recordamos quién es Baslet, ¿no? Eh, al que se le cayó el sistema, al que mal gobernó en nuestro estado, que ni siquiera era poblano, ¿no? y nos lo mandaron la verdad es que conocemos muy bien a Baslet, conocemos las muchísimas propiedades de las cuales se hizo eh, no conocemos muy bien a Baslet. y lo único que se quería con esta reforma era darle todo el poder que el señor dijera cuánto, cómo con quién, qué cosa, todos los temas que tienen que ver con la electricidad esta no es la patria, la patria no es CPN, la patria no es Basle digo, la verdad es que se equivocan y una vez más pues con temas ideológicos quieren engañar a los mexicanos, pero eh, yo sé que con esta revocación de matendato que quedó muy claro cuántas personas aún le siguen creyendo que aún así eh, en muchos lugares están bien extrañas las votaciones, ¿no? pero bueno ya son cada vez menos personas las que le creen, eh, se han dado cuenta, porque él lo dijo muy claro vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Jamás habíamos estado tan no, bueno. mal como ahora, donde no hay ni gasas ni paracetamol. Antes las personas iban al, al, a los hospitales públicos y yo recuerdo muy bien cómo salías hasta con una bolsita llena de tus medicinas. Bueno, ahora nada más sales con la tristeza de pues no hay nada y muchas veces ni gasas. Nos dijo que iba a bajar la gasolina, cada vez está más cara y así oh. un montonal de mentiras. Y como te digo, ya solamente le creen aquellos que le hablan al oído, los que están muy cercanos y creen que eh, como ellos están viviendo, como el hijo que está en Houston, ¿no? Que allá sí, no pasa nada, porque no se va, sí, claro. ¿por qué no se va a vivir a Venezuela? ¿No? <risa> <risa> se va a Estados Unidos, ¿no? no mar, claro, Entonces, exacto, exacto. A ver, dice... No, perdón, perdón, Geno, dime. No, dime. Pues Ajá. nada más es dividir, seguir dividiendo a los mexicanos. Creo que hoy más que nunca eh, tenemos que unirnos. Y creo que eso lo entendimos muy bien el PRD, eh, el PRI y MC. Nos tenemos que unir porque si no, no vamos a sacar adelante a México y México no aguanta. Ya lleva cuatro años gobernando Morena y no ha hecho absolutamente nada más que destruir lo que a los mexicanos y, e incluso a lo que eh, los distintos partidos cuando gobernó el PRI o gobernamos nosotros, nos ha costado trabajo construir. Este señor ha venido y ha destruido por completo en cuatro años lo que tanto nos trabajo trabajo nos costó construir. No podemos permitirnos más años, que termine el señor, muchísimas gracias, y nosotros tenemos que ahora sí empezar a construir el México en el que nuestros hijos están creciendo. De acuerdo. Luis Pacheco Castro dice, saludos diputada Genoveva, excelente representante de quienes no comulgamos con las ocurrencias de Morena. Majo Lozano, saludos diputada, muy orgullosa de que nos representes. Aldo Enciso, saludos a la diputada Geno, ella siempre ha sido impulsora de los equilibrios y ayer lo ratificó con su voto en contra de la reforma eléctrica. Omar Cabildo, dice mucho mucho orgullo, me representa Genoveva Huerta y pone así como manitas así para arriba. Eduardo Lobato, mi reconocimiento diputada Genoveva Huerta. Dice la batalla en favor de las y los mexicanos. Hoy se requieren energías limpias. Miguel García, diputada, saludos siempre proponiendo y representando en alto a los poblanos. Alejandro Torres, Sala y el Osorio, Rox González, saludos diputada Genoveva, mi reconocimiento por defender a todos los mexicanos. Fabián eh, Cifuentes, José Luis San, Jorge Zambrano, Juan Antonio Ortiz. Eh, Fabián te pregunta, saludos diputada Geno, dice en la Cámara eres una digna y férrea representante, bueno no era pregunta era afirmación, Mónica Escalante también nos está viendo y dice saludos diputada, sé de su congruencia desde que estaba en la discusión de la reforma eléctrica, gracias por defender a México, José Luis Cruz, Karina Chávez, eh, RNI Israel, Dice, yo estuve en Cámara de Diputados, todo lo que se dice es mentira. No vi su denuncia en la Comisión de Vigilancia, está comentando. Eh, también dice, hubo más denuncias por parte del PRI, o sea que el PRI sí se puso como más aguerrido, eh, según Israel. Jorge Rivera, saludos diputada, muchas gracias por ser nuestra representante. Majo Lozano, Karina Chávez, dice, excelente trabajo en defensa de México, diputada, saludos. Irán Sarum, Felicidades, diputada Genoveva Huerta, con usted estamos muy bien representados. Y Luis Pacheco también comenta, la diputada Nelly logró reelegirse y que muestre con pruebas de cuándo ha regresado al distrito. Venden su dignidad por mantenerse a los pies de AMLO. Nelly es la diputada que comentábamos hace un momento, que mandó un comunicado, pues más que crítico ya metiéndose incluso como, como en un asunto ya personal eh, señalando a los ocho grandes traidores a la patria poblano según ella eh, Fabián no, Fabio Guerra eh, te manda saludos, Patti Castillo también Lisette Minto saludos diputada, excelente trabajo como siempre y Lisette también nos está viendo, que no beba Huerta eh, esto eh, ¿Qué es lo que viene a nivel político? Es decir, eh, de alguna manera la reforma eléctrica, eh, la, lo, lo, lo que es esta alianza opositora, la 4T, lo, lo está manifestando como, como una fiesta, como está como festejando, pero a ver, eh, eh, ya eh, para ti que sé que eres eh, eh, muy, muy congruente y como que no, o sea, como que eres muy mesurada, Genoveva Huerta, en tus apreciaciones. A ver, ¿esto sí realmente representa una primera derrota para Morena? O sea, ¿sí lo podemos ver así, en el, en el estricto sentido político, o no es para tanto? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú lo percibes esto ya a toro pasado? Bien, primero ganaron los mexicanos, yo creo que nadie perdió, ganaron los mexicanos, ganó la democracia y que debe de servir de experiencia para el para el partido oficialista de que no puede seguir con esta soberbia de no escuchar más que a una persona como te comenté fueron cerca de 40 días de parlamento abierto donde se escucharon expertos y no le cambiaron ni una coma a la propuesta, a nada nada le cambiaron, ¿no? Decían ellos que habían incluido ahí algunas propuestas de nosotros, pero mentira completamente porque hay un proceso legislativo en el que se tenía que presentar en comisiones, discutir y todo esto. Entonces, eh, les tiene que quedar de elección a ellos porque Andrés Manuel ya lo dijo, tiene una va a mandar una reforma, al, una reforma política y otra a la Guardia Nacional incluso de la reforma política dijo, es que los eh, los consejeros del INE tienen que ser votados y que el pueblo los elija, es un tema técnico, no se pueden votar eh, esos espacios, tanto trabajo que nos costó, eh, descentralizar, no que el gobierno no fuera juez y parte y que ellos decidieran prácticamente quién iba a ganar y quién iba a perder, digo, ahí, están, eh, ahí está Bacles que en el 88 se cayó el sistema, pero no, Pasamos de de un de decidir que el gobierno federal decidía todo, uh -huh, incluso pues, por eso nos mandaron a Bartlett, el gobierno federal decidió quién, decidía quién iba a ser los gobernadores en cada uno de los estados. Entonces, pasamos a un tema institucional donde hoy de manera imparcial, a veces nos gusta, a veces no, ¿verdad? Pero de manera imparcial lleva las, eh, las elecciones y vamos a defender las instituciones, y si él manda, eh, si el gobierno federal manda iniciativas ojalá, ojalá también tenga la generosidad para escuchar a todos, a los expertos a la población y de, y de hacer modificaciones no digo que todo esté mal, pero la soberbia tiene que bajar y tiene que quedar esto de experiencia de que se necesita de todas y de todos y se necesita escuchar y hacer lo mejor para los mexicanos porque muchas veces están tan hasta arriba que no se dan cuenta de lo que están viviendo los mexicanos, lo hemos dicho en otras cosas, eh, que regrese el presupuesto en materia de seguridad pública en los municipios claro, pues porque el señor ni cuenta se da, ¿no? de todos los muertos, de que no hay dinero para patrullas, no hay dinero para capacitación, no hay dinero para, para nada en temas de seguridad, y no se dan cuenta, viven en una burbuja con tres, cuatro personas que les hablan al oído hoy necesitamos más que nunca que se este escuche a todos eh, como te decía, nosotros eh, los partidos eh, PAN, PRI, PRD y MC, vamos a seguir trabajando en conjunto, eh, por lo menos PAN, PRI, PRD, que para eso nos coaligamos en el 2021 para defender la constitución y a las y los mexicanos, y así vamos a seguir, este es el eh, esto reafirmó nuestra alianza, alianza que incluso el 5 de junio tendremos elecciones en varios estados que vamos en alianza, que refrenda el compromiso frente a los Mexicanos de que más allá de nuestras pues, ideologías partidistas, el objetivo es que a todos los mexicanos nos vaya bien. Y los contrapesos, en todas partes, son necesarios y son buenos. Hasta en nuestras familias, a veces el papá dice que sí, a veces la mamá dice que no, hasta que llegan a un acuerdo, un término medio, los extremos siempre son malos. Los equilibrios son los que dan mejores resultados. Genoveva, esto podría eh, ser considerado también a, a nivel político de que es un antecedente muy bueno como para ir fortaleciendo esta alianza que mencionas, no solo para, para las elecciones que ya están cerca en varios estados, eh, sino que para el 24, o sea, eh, eh, crees... Eh, a un MC a, en este momento pues participando en esta alianza en la reforma eléctrica. Siempre MC se ha mantenido como muy, muy distante y eh, reacio a eh, pertenecer a esta alianza electoral. ¿Tú crees que esto pudiera ser un primer paso como para que MC pudiera pensarlo y eh, eh, poder ingresar ya como como un aliado contra la 4T a un nivel electoral? ¿O, o, o ya nos estamos adelantando mucho? Mira, eh, aún faltan algunos meses, aún falta algo de camino por recorrer, sin embargo, me parece que este es un muy buen paso, donde nos damos cuenta que solamente unidos podemos defender a los mexicanos, y que hay muchas cosas que no nos parecen muchísimas, Muchísimas, y la lista es grande, seguro popular, este, montón de cosas que podemos mencionar que nos parece terrible lo que está padeciendo México y que demostramos que juntos sí podemos. Entonces yo creo, como bien dices tú, este es un primer paso de muchas cosas buenas que vendrán para los mexicanos. De acuerdo, eh, en Puebla, ¿crees eh, como una repercusión, como un efecto dominó que eh, hay algunos damnificados? Después de la reforma eléctrica, con estos resultados eh, contrarios para, para Morena? Pues mira, ¿cómo va que, este, que al que le quede el saco? La verdad es que yo sigo pensando que quien ganó es México, ganamos los poblanos, ganamos este, los tlaxcaltecas, ganamos todos los mexicanos con, con hacerse valer la democracia. Y pues ya, que ca ya quedará en la conciencia de cada quien, ¿no? Eh, el, la forma en la que se votó y ya cada, cada quien podrá pensar si fue damnificado o fue vencedor. Ya, de acuerdo. Lisette Mintó dice saludos diputada, excelente trabajo como siempre, Pati Castillo eh, Fabio Guerra también nos está eh, nos está viendo y te manda saludos, Mar Herrera eh, Rodríguez Raúl Ja. AG dice, diputada, usted llegó por representación proporcional, dice, es una posición que le correspondía a los indígenas, ¿verdad? Eso no es mentir y quitarle la oportunidad a los que sí representan a ese grupo, te está preguntando. Eh, Luis Marín Luna, felicidades por lograr equilibrios. Eh, María Bautista, Eduardo Lobato, Yolanda Rodríguez, Jaime Doria Sánchez nos están viendo, Mario Flores, excelente labor diputada, eh, Sandra Sánchez Montiel nos está viendo, Sandrita, ¿cómo estás? Y Ángel Espinosa también nos está viendo. Pues, Genoveva Huerta, muchísimas gracias por esta, eh, por, por esta llamada, ibas a estar aquí, pero bueno, pues... Eh, la chamba te llamó Sigues en la Ciudad de México Se discutió esta eh, reforma minera Y lo del litio, ¿verdad? Y, y, y por fin, pues tam, también le dieron carpetazo Le echaron para atrás ¿Cómo estuvo eso, Geno? Antes de, antes de despedirte Cuéntanos pues aquí bien, Pues mira, primero agradecerles a todos los que escribieron Les mando muchos saludos Contestarle a la persona que te escribió que eh, orgullosamente soy de descendencia indígena, como muchos. Eh, mi papá, orgullosamente de Palmar de Bravo, eh, todavía sigue viviendo allá. Eh, por supuesto que después se vino a Puebla, conoció a mi mamá y nací. Sin embargo, la ley también es súper clara. Si son descendientes, si han trabajado a su favor y, y si a uno, uno ha estado cerca, apoyándolos y demás, no necesariamente haber nacido en el lugar cumplí con todos los requisitos, el propio INE eh, los verificó personalmente y aprobó esta candidatura y me da mucho gusto estas acciones afirmativas a los grupos eh, pues más desprotegidos por así decirlo y que hoy se, hoy están dando resultados ahí estamos trabajando eh, el, la pluris se crearon precisamente para darle eh, contrapesos ¿no? que antes nada más había de un solo partido por ello el 97, cuando se creó esta figura, ayudó mucho para que todos los partidos estuvieran representados. Y siempre lo voy a decir, me siento muy orgullosa de mis orígenes, siempre lo voy a presumir. Y vamos a seguir trabajando porque hay que dar resultados. Ayer, como te comentaba, a las 12 de la noche llegó eh, la iniciativa de Litio. Mm -hmm. Y nosotros, desde muy temprano, tuvimos reunión todos los diputados federales del PAN para decidir qué íbamos a hacer. Por ahí de las doce y media, eh, nuestro coordinador Jorge Romero, como Marco Cortés, nuestro líder nacional, de igual forma sus pares en el PRI y en el PRD salieron a dar rueda de prensa, donde ellos eh, fijaron postura de que, pues en, en la noche poco se pudo analizar que no podemos eh, de manera tan rápida aprobar algo sin que se haya estudiado porque es el objetivo de esta ley o de esta iniciativa que mandaron, es la de crear un instituto en, eh, que, que maneje, eh, que decidan ellos cómo la extracción, en dónde se vende, el tema del litio lo podemos ver en, en los automóviles, esto, los eléctricos, en las pilas, en muchas cosas. Nosotros sí. lo que proponíamos era no crear otra dependencia que estuviera llena de, de burocracia y que no diera resultados a los mexicanos, como hoy lo está haciendo CFE, que en lugar de que produzca beneficios, más bien pues eh, es un déficit porque hay que estarle metiendo lana, lana, lana, lana, y no se ve nada de resultado. Por eso eh, presentamos uh -huh. nosotros una moción suspensiva donde lo único que deseamos es denos tiempo de escuchar a las dependencias como la Secretaría de Economía, como muchas otras de presupuesto, expertos en temas de litio y que nos digan si esta nueva propuesta uh -huh. pues es buena o es mala. Sin embargo, también comentártelo, como en esta, eh, Morena solo necesitaba mayoría simple, no necesitaba mayoría sí. calificada. Entonces, hace una, un par de horas ya fue votada, y fue votada a favor, y nosotros votamos en abstención porque nos parece que se tienen que tomar las cosas eh, de una forma más en serio y no tan a la ligera. Por eso decía yo que Andrés Manuel cuando no gana quiere arrebatar, y eso fue lo que hizo con al rato esta iniciativa y anoche y en las ganas sin que pasara por las comisiones, sin que pasara por la comisión de energía, sin el análisis previo, sin el estudio previo se votara en el pleno eso fue lo que hizo Morena y pues lamentable porque nosotros pues, eh, con una gran forma de aprendizaje hace las cosas todo al ahí se va, sin dar buenos resultados. Lo vemos con sus nuevos Y es ahora Madelita. De acuerdo. Eh, Carlos Huerta, Toro Giovanni, Jacinto González, Rosario Contreras Lara. Saludos, diputada Genoveva. Los poblanos bien representados en San Lázaro. Pues muchísimas gracias, Genoveva Huerta, por eh, acceder a este enlace y esperamos tenerte aquí en el estudio pronto pues para seguir platicando, porque hay muchos asuntos que todavía están pendientes y sobre todo de aquí de Puebla. Uy, amiga, un montón de temas que se va a poner pendiente ahora que vayamos y que de manera eh, física podamos saludar. Claro que sí. Gracias, Geno. Un Cuídate, abrazo. besitos, hasta luego. Bye, bye. Cuídate, bye. Bueno, nosotros eh, ya entrevistamos a Genoveva Huerta, que es eh, la parte del PAN. Bueno, ¿qué opinan las demás corrientes políticas, diputados que estuvieron ahí en San Lázaro, sobre todo poblanos? Bueno, en un momento más vamos a continuar las entrevistas. Mientras, mientras, checa por favor esta cápsula. Soy Ivonne Gutiérrez Vázquez, regidora de San Andrés Cholula. Bueno, quiero comentarles eh, y sobre todo hacer de su conocimiento que en próximas fechas se va a inaugurar la Casa Violeta. La Casa Violeta es una de las acciones que se van incorporando a todas las estrategias que tenemos para prevenir y para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en San Andrés Cholula. Recordemos que San Andrés Cholula es un municipio con igualdad de género. ¿Qué quiere decir? que todas las políticas y todos los recursos que se ejerzan a través de los programas en nuestro municipio tienen que buscar sobre todo la igualdad de género. Entonces, eh, les informo que estemos ahí sobre todo muy pendientes de cuando se inaugure esta Puerta Violeta, que va sumada también con el Comité de Puerta Violeta para dar una atención y seguimiento a todas estas acciones ...que requerimos las mujeres... ...para sentirnos protegidas... ...para saber que existe un municipio... ...en el que se preocupa sobre todo... ...por generar igualdad de condiciones... ...para las mujeres... ...y evitar aquella violencia... ...que tanto daño hace a nuestra sociedad... ...próximas fechas... ...estaremos inaugurando... ...esta puerta Violeta. Soy Evon Gutiérrez Vázquez... ...regidora